nos trae un tema que también la hace sentar en la mesa a Anita Rodríguez Correa. Muy buenos días. Así es. Conta Anita lo que vimos este, en las redes sociales que vos me llamaste ayer a la noche y me pareció sumamente interesante hablar de este tema para que la gente esté bien informada acerca del de uso de cannabis medicinal. Exacto. Vamos a hablar de la historia de Julián, un chico de 13 años que de muy chiquito fue diagnosticado dentro del espectro autista. Y lo que les voy a mostrar es un video que muestra cómo a raíz del consumo del aceite de cannabis va cambiando su, su forma de, de ver la vida, su interacción este es el video donde van a ver el antes y el después uh -huh. del consumo durante un año y después les voy a contar eh, cómo la madre lo explica ¿Mm? quiero por una cabeza te está diciendo este es el hace un año entonces pirámide cantando, un... mira la papá. De la El video es impresionante. Por una cabeza me quejó de un día de aquella coqueta y ah, sí, que al jurar sonriendo el amor que va mintiendo que menudo era todo mi querer. Lo que es su bien. mamá cuenta es que haciendo? en este momento él consumía 20 comprimidos YouTube, diarios de pastillas sí. de, de medicina buenas? tradicional. Y este ¿Y es el hoy. Aprendes el día y la noche. Qué cosas es impresionante. El cambio realmente de todos los países y de todas las costumbres. Sí. Eh, se calcula que sí, me por, hay estadísticas que diversas ¿no? con respecto al trastorno del espectro autista. El 1% de los chicos a nivel mundial lo padecen principalmente en países más desarrollados. Aún no la de autismo, pero en realidad se habla de trastorno del espectro autista porque involucra varios tipos de situaciones porque las variables son múltiples, cada paciente es diferente por eso cuando hablamos de autismo hablamos de trastorno del espectro autista en países desarrollados aún más y vemos por ejemplo en Estados Unidos eh, uno de cada 68 chicos está medicado con algún producto como puede ser el Ritalin o algún anti antipsicótico y vemos chicos en las condiciones eh, como veíamos este video que están totalmente desconectados eh, del medio